Si sí me van a escuchar, porque prendí el micrófono. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Uf! bienvenidos al DM Responde. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Hoy en Rosario llovió un montón. Estuvo nublado todo el día. ¡Uf! Como siempre vamos a dar unos minutos para que llegue gente y, y si hay alguien nuevo les voy a contar más o menos de qué se trata el stream que es simplemente charlar de juegos de rol y si tienen preguntas las pueden hacer por el, por el chat yo las voy a responder en el orden que me salen y vamos a tratar de responderlas ¿no? <ríe> a veces no se puede la verdad que hoy fue un, un gran día hoy además es el cumpleaños de Luciana no está acá en el en el stream porque está cenando con la familia Pero... Eh, así que nada fue, fue, fue una gran sorpresa llegar a los 7000 Ahí veo las felicitaciones Muchas gracias Estamos súper súper contentos era, era uno de los escalones que queríamos lograr Porque ahora voy a dar los anuncios de En unos minutos de, de hoy Pero bueno, eh, parte de, de de ellos Es que vamos a celebrar los 7000 Con un sorteo Y estamos muy contentos por eso Ya, ya, ya tenemos... Bien preparado qué es lo que queremos dar y todo eso Pero, eh, vamos a esperar un poquito, a ver si llega alguien más y se quedan charlando Si tienen preguntas, tírenlas por ahí, por el chat Yo voy a responderlas ahí todo lo más que pueda si no simplemente vamos a charlar de juego de rol un ratito Bueno, gatos llegaron Ustedes qué tal, como están? A ver, creo que Discord esto ya avisó No avisó eh, confetti, esto es la modalidad nueva. Dejo. Eh... <risa> Vamos a dejar unos. Una... Gracias, gracias por canjear el confetti. <risa> Quería probar cómo andaba. Um... Qué bueno, bueno. estamos muy contentos con esto. Oh, más confetti. A ver si pongo el otro. Hay, hay varios. <risa> Prueba por todos lados. <risa> gracias. Um... ¿O este no está en bucle? Ah, no, sí, está en bucle, tarda un ratito. Wow, qué bueno. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Vamos por empezar. Mientras vamos a ver los anuncios de hoy. Como saben y como están celebrando por chat, llegamos a los 7000 suscriptores en YouTube, que es un ton. es un gran número, fue un, un trabajo... Muy, muy, muy lindo llegar hasta acá. Fue, la verdad, totalmente un gusto y queremos seguir adelante. Así que los 7000 eh, los vamos a celebrar con, con, como corresponden. Y vamos a, a hacer un sorteo. A ver qué dicen del premio. A ver, a ver, a ver. Un segundito. Mientras tanto, para cualquiera que nos sigue en eh, la aventura de Day Day que estamos en est haciendo en stream, el martes que viene volvemos. Ayer no jugamos, fue el cumpleaños de Lu. <risas> eso le fue la, la celebración. Pero el martes que viene volvemos y quería contarles un poco, por si no nos vieron, eh... voy a spoilear un poco antes, pero la partida anterior terminó con que ellos navegando se, se encontraron una entidad a parecer con poderes sobre el mar que estaba como eh, en, un, en un punto muy específico quieto haciendo haciendo de guardián de algo y ese algo era era otro de él era otra, otra persona como él eh, estaba como un aprietos. Entonces, a cambio de dejarlos ir, porque ellos como que, eh, revelaron todo. A cambio de dejarlos ir, ellos tienen que ayudarlo a, a su amigo. A eso tienen que eh, sacarle algo que tiene adentro. Ellos son muy chiquititos en comparación a esta cosa enorme. Así que van a tener que eh, entrar adentro del amigo de este y sacar lo que sea que hay adentro que le hacen mal. Eh. Todo, la partida terminó en la entrada del dungeon Así va a estar buenísimo Yo estoy re contento de hacer algo así eh, Perdón por los spoilers si, hay, si alguien estaba ahí Pero bueno eh, Tenía que compartirlo Y eh, ahora sí Los Los Los Premios del sorteo del, de los 7000 Para Debido a que estamos en Argentina y nos es complicado enviar cosas al exterior Va a haber una parte que va a ser solo para, para Argentina de los premios Y el resto puede ser para cualquiera Las que son solo para Argentina son dos sets de dados que tienen todos los dados para jugar de ID eh, Después hay un set de dados de vampiros que son todos de 10 que están re lindos Y... Eh, también... O sea, para, para, el ex, para cualquiera, digamos, para cualquiera, cualquier lado del mundo vamos a sortear dos tarjetas de Steam. Eh, para que puedan canjear por, por plata Steam y comprarse juegos y lo que sea. Así que estamos muy contentos por poder hacerlo. Bien. Eh, los gatos... Los gatos. y el gato y se me fue. Eh, los dados son de la gata rolera No sé si la conocen, pero está en Instagram. Tiene una tienda de... De dados, eso está, esto está genial. Hay de todo ahí, hay un montón de dados de colores que pueden que pueden visitar. Se las super recomiendo. Y eh, hay una sorpresa adicional en el set de dados por parte de nuestro nuestro amigo Crosmic. También les recomiendo buscarlo en Instagram: CrosmicArt. Síguelo. Eh, bueno. Sin más, esos fueron los anuncios, eran poquitos. Ah, no, cierto, el último, el miércoles que viene, es el último miércoles del mes y hacemos el stream de building, Que vendría a ser una pequeña serie de streams en la, que, en la cual charlo sobre la creación de un mundo para jugar. No le quedan muchos capítulos, tal vez, eh, tal vez le quedan muy muy pocos. Pero después se viene el gran desafío de crear un juego de rol en stream que es... Eh, Asusta, eso es un desafío grande Siempre, para pues siempre Muchas veces lo intenté, nunca llegué a ningún lado Pero bueno, ahora lo vamos a hacer en stream Con suerte, logramos <ríe> logramos terminar algo Así que sí Si tienen preguntas sobre juego de rol Estoy viendo mucho a Karine en el chat Muchísimas gracias a, Por toda la buena onda, es lo que nos ayuda a seguir Así que si tienen preguntas de rol, de lo que sea tírenlas por el chat Mientras tanto eh, voy a buscar alguna, yo creo que creo que no vi, vi mucho cariño Muchas gracias a todos eh, Quería contarles algunas cosas que, que pasaron, ya que estamos Nos tiraron un comentario en YouTube que eh, era sobre la situación de Argentina en la que estamos no Y que es realmente eh, compleja pero la, el párrafo terminaba en que cómo hacen para llevar a cabo un proyecto así. Y eso me, me, me puso a pensar un poco con los 7000 y todo el, el tiempo que llevamos trabajando en la taberna. Y lo que, lo que lo que hacemos todos los días y todo el tiempo que pasamos en la taberna. Y bueno, por si queda alguna duda, <risa> es, es realmente un montón de trabajo. Es, es mucho, mucho esfuerzo. Pero por otro lado... El esfuerzo que requiere en comparación al, a lo mucho que nos da es realmente mínimo. Terminamos conociendo un montón de gente genial que también le gustan los juegos de rol, que, que nos acompañan en el contenido, que interactúan con nosotros, gente que, que hace otro, otro tipo de contenido de rol. Estamos viendo cómo aparecen canales nuevos, cómo los canales viejos siguen manteniéndose. Y digo nuevos y viejos, yo, la taberna apenas está teniendo. Estamos... En agosto cumplimos el tercer año. Eh, pero... La verdad que... Cada vez que aparecen estos... Llegamos a un punto al el que decimos... Queremos llegar hasta allá. Cuando llegamos ahí... Miramos un poco para atrás... A ver todo lo que recorrimos hasta este momento. Y... Nos impresiona muchísimo. Todo lo que aprendimos, todo lo que... Lo que crecimos no solo como canal, sino como cada uno. Las habilidades diferentes que, que requiere...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 Está bueno que... Vos le hayas dicho que es una campaña sobre exploración Pero la verdad que... Es importante que eso también se lleve a cabo dentro de la historia, digamos Si supongamos que viven en una ciudad Y la campaña se trata de exploración Pero no tienen ningún incentivo los personajes para ir a explorar No hay ninguna razón para hacerlo Ahora, supongamos que... que por decir algo, hay una... Hay una enfermedad, una plaga en, en la ciudad...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 Eh, puede ser así A ver, a ver Bueno Preguntas, ¿Van a ser resúmenes o síntesis de los videos de Warbuilding? ¿Sabes que Es algo que estuve pensando Porque Lo que se me ocurrió era Estamos haciendo un documento Con las cosas que fuimos resolviendo Pero lo importante de esos videos para mí Son las preguntas que yo me hago a la hora de crear un mundo Que Es realmente el método que hay digamos, ese. Bueno, ¿Cómo quiero que sea el mundo? ¿no? Hay que organizar las, la, las preguntas que tenés Como para llegar a las partes específicas Siempre tipo creas desde alguna idea Y vas construyendo sobre esa O hacia abajo o hacia arriba Entonces creo que la parte de las preguntas está buena Y, y es algo que tenía Tenía como pensado Ver de resumir Todavía no están los planes, pero es la idea Urt <coughs> Drak. ¿Algún consejo para la interpretación de personajes Y no caer en la personalidad ya hecha antes, en otros personajes. Que ahora en una mesa hice tres personajes, pero ahora con el cuarto los demás jugadores piensan que hay actitudes que estoy repitiendo en mis personajes anteriores. ¿Qué me recomiendas? Bien. <coughs> es, es, Uno de los consejos que doy a la hora, digamos, de, de tratar de, de reducir estas cosas. Eh, de tratar de reducir... Eh, las actitudes similares que doy. Es jugar personajes medio estereotipos. El bárbaro tonto. Por una cuestión de que... Eh, la idea es que vos ya sabes cómo reacciona esta persona. el este personaje es como... Por más que esté súper estructurado en, en su forma de ser. Eventualmente vos le vas a dar tu estilo. Y el personaje va a crecer un poco a medida que avanza la aventura. Y va a empezar siendo tal vez el bárbaro tonto medio como siempre, pero eventualmente va a haber un progreso y va a cambiar y va a ser tu persona. Doy este consejo porque la idea es que vos venís a la mesa de rol con tu idea de cómo se juega el rol, ¿no? Con tu, tu forma de expresarte, y tu forma de preparar las cosas y demás. Y a veces, es muy posible que eso se traslade a la actitud de tu personaje, porque vos querés hacer las cosas bien. Pero lo cierto es que tu personaje y vos son dos... Dos cosas diferentes, tuvieron un tu personaje tiene un background muy diferente al tuyo Y lo y sería, sería entendible que reaccionen de manera diferente a las cosas Entonces, podés jugar un personaje medio estereotipo El barro tonto, el mago eh, engreído O tener muy en cuenta el background de tu personaje a la hora de jugar Por ejemplo, si es alguien que, que es muy crédulo por cualquier razón, porque siempre creció así y ser crédulo es algo que nunca se lo complicó y no tiene ninguna razón para desconfiar de nadie. Cuando venga una persona de la cual vos desconfiarías, tu personaje debería seguir siendo crédulo, ¿no? Eso lo debería debería mantener. Y ahí es cuando suceden esas pequeñas cosas, cuando tu personaje empieza a mantener las actitudes de los personajes anteriores y demás. Yo iría por esos lugares. Cordura más uno. ¿Para cuándo, se, para cuándo un one-shotito de, one de la llamada de Tulu 7 Séptima Dentro de poco. Porque una de las cosas que queremos hacer este año es one-shots de juegos diferentes. Y eh, tuve la suerte de poder comprarme dos manuales en este tiempo. Uno de ellos es el manual del investigador de la llamada de Tulu 7 Dimension, Que está ahí. No se ve porque es muy pequeño. Y... El otro que me compré es Over the Edge, que es un juego de ciencia ficción y conspiraciones surrealista. Es un juego muy extraño. Estoy leyendo el manual y es increíble. Muy diferente a otros, otros manuales que encontré. Así que va a, haber, va a haber one shots de varios juegos. Todavía no sé exactamente cuándo el de tulo, pero está ahí. <coughs> Tengo una pregunta. En una partida estoy jugando un tritón. Tuvimos lucha bajo el agua. Ahora el tritón tiene más movilidad bajo el agua. Generalmente tiene 30 pies. En el libro no dice nada. Vamos a leer rápidamente la raza Tritón. Porque... No me acuerdo cómo es la raza Tritón. A ver. ver, mm. a ver. Bueno, la diferencia... Tiene velocidad de nado de 30 pies. La diferencia es, como dije, que cualquiera que no tenga velocidad de nado y esté bajo el agua se va a mover a la mitad de su movimiento. Cada... cada... Cada vez que se muevas le va a costar... Cada pie le va a costar el doble. A vos no. Vos te vas a mover 30 pies como si estuvieras a, a, afuera del agua, porque también caminan a 30 pies. Esa es la idea. Vos te podés nadar sin problemas. El resto está penalizado. Si los demás también tienen velocidad de nado. Si todas las personas tuvieron, tenían velocidad de nado. Y tal vez no se notó nada... Perdón, tal vez no se notó que vos sepas nadar porque todos sabían nadar. Es lo mismo, digamos, que tener... Todos los personajes que caminan y tener una, una pelea en el camino o en, en la Mac <coughs> MacClewen. Soy nuevo acá. Quería decirte de antemano que el canal es muy útil para mí. <ríe> Qué bueno. Ya que he estado empezando el mundillo, tengo una duda. Es que estoy relando un mago de la escuela de transmutación. Pero el rasgo alquimia menor no lo entiendo mucho. Algunos consejos. Vamos a leer ya mismo. La, la alquimia menor. Porque... El mago tiene un montón de escuelas ¿no? Como 8, 10, yo creo que ya son como 10, 12 Transmutación A ver qué hace la equimia. Uh, confetis, perdón, perdón Muchas gracias por el confeti eh, Estamos festejando los 7000 suscriptores Así que gracias por el confeti Ajá Bien, empezando a nivel 2 Cuando elegís esta escuela Podés alterar temporalmente, las propiedades físicas de un objeto no mágico, cambiando una sustancia por otra, entre comillas. ¿no? Podés hacer un procedimiento alquímico especial en un objeto que es, sea enteramente de madera, piedra, eh, hierro, cobre o plata, y transformarlo en otro objeto diferente de, esto, de estos materiales. Por 10 minutos que pases haciendo esta cosita, podés transformar hasta un Pie cúbico de este material. Un pie cúbico sería un cubo de eso. Después de una hora. O oh, hasta que pierdas concentración. Ah, esto dura una hora. O oh, hasta que pierdas la concentración. La idea es que agarrás un montón de este material. Y le podés dar otra forma. Incluso cambiarle. Uh, de, de, lo de qué está hecho. Esto te va a servir mucho para rolear. Por ejemplo. Tienen que ir a. Eh, uy, se ha ido un poquito tienen que ir a... Uh, más confetti, Voy a cambiar. Eh... <risa> Tienen que, por ejemplo, llevar... Ir a, al, a alguien y tal vez caerle bien. Llevar un regalo puede ser buena idea. Entonces vos podés agarrar un pedazo de madera y transformarlo en, qué sé yo, un, una estatua de piedra, de un cisne, por ejemplo. Después va a perder el efecto y esa, esa cosa va a volver a ser una rama de, de árbol. Pero mientras vos le des todo eso, tal vez ganas el favor de alguien importante. De, esa, de eso se trata, de buscarle usos en las situaciones en las que te encuentres. Hablar con Chester en una mano, segundito. Otro, otro de la idea de los puntos del canal es... a con nosotros. Bien. Sigamos. Nacim Santos. Buenas León, ¿cómo estás? Por cierto, gracias felicidades por los 7000. Gracias. Uh, ¿Qué juego te gustaría abordar? Ya sea para el canal o para jugar. Yo estoy... Yo entre los mil juegos, aparte de Vampiro, Sétimo Mar, quiero echarle un vistazo a Guadalajara. Ahora tengo muchas ganas de ver un juego... Um, muy diferente Estoy estoy muy contento con Over the Edge. Es muy extraño el juego tiene, tiene cosas que no me esperaba Y me gusta mucho Pero estoy esperando eh, Estoy esperando encontrar un juego futurista eh, Algo de ese estilo Futurista eh, No sé que, Tal vez con naves espaciales Algo, algo estilo Star Wars pero diferente algo, a, a, algo por ahí O si no, un juego más No tan enfocado en El en tipo de aventura Sino más en, el, en los personajes Algo todavía más personal Que una aventura o sea, algo, algo más introspectivo si se quiere Y no sé cuáles son Esa, esa es la verdad, no sé cuáles son los juegos <ríe> Pobre yo también estoy viejo <ríe> eh, Chip320 Hola soy nuevo, ¿usás D&D es que La verdad es que no Siento que es una herramienta muy muy útil tenemos, tenemos una cuenta creada pero no lo usamos Además me gusta el... ¿Cómo se llama? El, el coso que tienen en Twitch Para que lo, la gente pueda ver los personajes, eso está genial Otra cosa para la gente que, que no conoce D&D Beyond Y, y usa Roll20 Podés conectar D&D Beyond y Roll20 Y haces las tiradas de D &D Beyond, desde D&D Beyond Y se tiran en Roll20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 Tal vez eh, el interés de alguien importante, digamos, después de verlos no sé lidiar con los hombres lado del pueblo, hay un. Hijo, Tal vez estas sean las personas indicadas para recuperar a mi hijo que estaba perdido en la isla. Y ahí los contrata. Y la recompensa es esto: es una misión que solo le hubieran conseguido si. Y ahí, bueno, tienen que ir a la isla a recuperar a este, esta, este chico. Y. Ahí también, ahí sí le puedes dar una, una buena recompensa. Tu, tu, tu. Estar atento, acá está. Cordura más uno. El aura de protección del paladín. ¿Puede atravesar paredes, muros u otras estructuras? Tengo entendido que no, pero quiero repliar mi criterio. A ver, vamos a leer. No me acuerdo nada de esto yo. Paladín. Vamos a ver, ahora paladín de protección. ¿Dónde estaba eso? En nivel 6. Dice. Pa... Ahora de protección. Cuando vos o una criatura aliada a 10 pies tuyos tengas una tira de salvación, ganan el... No estoy segura. Eh, la pregunta es. ¿Las auras requieren eh, visión? ¿Requieren que vos veas a cualquiera dentro de tu rango o no? Eh, porque para mí no. Porque las limitaría muchísimo. Además... La otra es que no tenemos rango, ninguna de las razas creo, tiene rango de visión de 360 grados. Tiene la espalda por la cual no ven. Así que no requeriría ver. También, en ese sentido, entiendo que no requieren que eh, eh, traspasan, digamos, las cosas. Ahora, si un DM lo... Lo interpreta de otra manera, es entendible porque no creo que haya una regla específica sobre si las auras atraviesan paredes o no Puede ser, eh, una, puede ser una discusión que haya en el grupo, pero eh, no hay ninguna regla que diga que sí o que, que, que diga que no Yo no lo aplicaría, yo sí, ¿sabes que Las auras atraviesan paredes, de hecho... Suena algo interesante para lograr el paladín debería quedarse en un punto específico Para darle beneficio a otra persona que está al otro lado de la pared Probablemente con algún otro enemigo Y ese enemigo se da cuenta que Tal vez está recibiendo un beneficio de alguien Suena interesante Nota 122 Consejos para lidiar con un jugador que discute por cualquier cosa Si un enemigo lo acecha Y él está distraído Yo uso su percepción pasiva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 Dando una posibilidad de no tomar... Eh, en vez de, de decidir lo que pasa... Está dando la posibilidad de que el personaje esté atento. Y reacciona mal. Este es un problema afuera. Entonces, ¿charlar con esta persona? dile: Esto nos interrumpe el juego. Se siente mal. Se crea, genera un ambiente feo. Así que... Voy a tomar la decisión muchas veces. Y si querés, lo charlamos cuando termine la sesión. O durante la semana...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 Eh, obviamente Trata de tener las mejores de las intenciones Cuando suceda, <ríe> suceda esto otra vez Trata de, de Promover la historia, promover el juego Nada más Y se va la discusión a Afuera de la sesión Cuando no estén jugando, cuando estén haciendo otra cosa Así el, no se pierda tiempo de juego <ríe> Señor Debbie ¿Cómo puedes envejecer a un personaje en quinta edición? La hechicera de magia salvaje Ahora es una línea de 10 años más Envejecer <risa> eh, Envejecer a alguien Más confeti ¡Piu! Vamos a poner más confeti Envejecer a alguien No recuerdo muchos efectos de envejecer a alguien Creo que justo la de magia salvaje Es una de las, de las oportunidades para hacerlo eh, Simplemente <risa> Simplemente se le agregan años 10 años no, no, no suena algo tan complicado eh, Tal vez, digamos, pueden buscar la manera dentro del juego, a través de, qué sé yo, algún mago o algún hechicero o una bruja o, o alguien que use magia o un probablemente, que tenga un ritual para recuperar años perdidos y demás. No hay una cuestión de reglas en sí, no, no recuerdo, pero suena una misión que tienen que conseguir dentro del juego, ¿no? Tal vez tienen que decirle a su DM, che, queremos que recupere su edad y vamos a empezar a averiguar de esto. Y su, los personajes empiezan a investigar yo, yo iría a preguntarle a gente que sepa de magia O en bibliotecas, cosas por el estilo una misión divertida de hecho eh, Hicimos algo así nosotros en nuestra campaña anterior Los personajes habían eh, Por una cuestión Habían quedado atrapados en un lugar Cuando volvieron a su plano de origen Pasaron 50 años Pero ellos estaban igual Conforme empezaron la segunda campaña Se empezaron a dar cuenta de que Esos 50 años habían pasado, los estaban alcanzando y estaban ellos envejeciendo. Así que toda la partida, todo el arco argumental de la campaña fue eh, de tener este efecto. Pasó de todo en la campaña y lo lograron hacer. Pero fue todo el desarrollo de la aventura y estuvo re bueno. Sigamos, sigamos, sigamos. Cordura más uno. Estoy en una campaña larga y siento que aún puede faltar un rato para terminarla. ¿Debería preguntar a mis jugadores sobre acelerarla o preguntarle a ellos? Aunque sea algo meta. ¿Cómo quieren que se lleve la campaña? No creo que haga falta. Para nada. Si, si vos sabés que falta tiempo, lo que yo suelo hacer es chicos, yo tengo pensado no sé, eh, tiro un número aproximado, qué sé yo. Vamos una vez por mes, tengo pensado que yo ocho sesiones más. En ocho meses, o jugamos dos veces al mes O sea, así más o menos les tiro Un aproximado de lo que espero O lo que más o menos tengo preparado eh... Uh, ok, alguien canjeó el DM malo Ahora Una pregunta okay. El canjeo del DM malo ahora lo vamos a explicar Pero quiero terminar de responder La idea es que yo les digo un aproximado De más o menos ¿Qué tengo preparado? Pero no, no les pregunto sí o sí, A ver Está el... Uy, hay un montón de preguntas <ríe> Bien, ahí el DM malo La idea del DM malo es que hay que hacer una pregunta Pero creo, ¿no? ¿Cuál es la estructura del DB malo? Vamos a leerla rápidamente. Sí, obviamente. Un DM malo salvaje aparece. Lo vas a atrapar con tus tesoros. Este para hacerle una pregunta. Bien, hay que hacer una pregunta al DB malo. Ahora, cuando llegue ahí, vamos a hacer la pregunta. Y vamos a dónde estamos. Ya tengo acá. Van a ver, por primera vez el DM malo en stream, cool. ¿Cuál es la manera más justa de organizar los diálogos? Yo, como daba clases, me acostumbraba, me acostumbré a que cuando varios quieren hablar, les digo cuál va a ser el orden para tener la palabra. ¿Es bueno o es injusto? Su suena como... Eh, a, a mí me entorpecería mucho. O sea, yo simplemente hablo con el NPC, y digo lo que tengo que decir y que ellos se encarguen de... Es la responsabilidad de los jugadores quien habla y cuándo. Ellos se interrumpen entre ellos como para que se genere... Algo unida y vuelta más natural. Eh, si mi NPC tira, qué sé yo, un montón de lore del mundo y uno de ellos dice, no, pero esto no, eso es mentira, por esto, esto y esto. Y el otro dice, ah, es verdad, eso es mentira, por esto, esto y lo otro. Al no haber un orden y que sea responsabilidad de ellos organizarse, es mucho más natural. Y si están por separados, hay una persona hablando acá con alguien y otra acá con otra persona, trato más o menos de mantener... El tiempo, por ejemplo Hablo Un minuto y medio, dos con este grupo Después vengo acá y hablo, trato de hablar La misma cantidad de tiempo, o un aproximado Para que todos tengan La misma cantidad de tiempo de juego en simultáneo Sigamos, sigamos, sigamos Bien Ahí veo que hicieron la pregunta del tema Yo voy a llegar ahí Gracias, Javi. Ya era la pregunta. Me da tiempo a pensarla. Eh, sigamos, sigamos, sigamos. Nota 122. Tengo un jugador que le pone el mismo nombre a todos sus personajes. Y aunque sea de distinta raza, básicamente es el mismo personaje. Bárbaro y con mal carácter. ¿Cómo hacer para sacarlo de la zona de confort? <risa> que sería <el> kick extraño. <risa> Entonces, eh, todo... Como que eh, cambia el skin al personaje, pero sí es el mismo. Eh, si no quiere salir de su zona de confort y disfruta jugar eso, bueno, ya tampoco puedes hacer mucho. Más allá de, de hablarle o motivarlo a jugar otra cosa, no hay mucho más. Lo que sí, lo que podés hacer es en el juego tener gente que te interese por esta persona y trate de, de sacarle información o, que, o conocerla. Si no suelta información y vos lo intentaste Pues... Eh, simplemente dejarlo si, esa, si eso es lo que le gusta, no hay mucho más para hacer Como que, bueno Hasta ahí llegaste uh, eh, tu, tu opción de DM No, no, no se puede meter en, en lo que quieren jugar los personas Si quieres ser un bárbaro de mal carácter Bueno, que lo sea Trata de insertivarlo a jugar otra cosa Preguntándole, ofreciéndole, mostrándole Y dentro del juego lo que podés hacer Es esto de que la gente se interese En esta persona y trate de preguntarle sobre su background Tal vez te suelte información y eventualmente Ahí vamos a con conocer diferencias entre, Tal vez el que era semi-orco Tuvo una infancia terrible Pero el que era un elfo Simplemente decidió ser un bárbaro de mal carácter Porque la pasó re bien <ríe> eh, Así que bueno de todas maneras, si es lo que quiere jugar, ya estamos. A ver, ahí estoy viendo. <risas> Preguntas. <risas> a ver, a ver. Ahí estoy viendo. Estoy llegando, me parece, a la pregunta del demo. Tips320. Hice mi intento de armar una partida con un amigo... Él por dado sacó de recompensa dos bolsas que guardan muchas cosas adentro. Ah, la bolsa de contención. De hecho que si ponía una bolsa dentro de la otra, se crea un portal y te manda a no sé dónde. Y aún le faltaba más de la mitad de lo que tenía planeado. <risa> no recuerdo cómo era, pero creo que se destruían las bolsas y... Eh, gracias a todos los follows. Eso sí, perdón. No lo, estoy, no lo estoy siguiendo porque hay un montón de preguntas. Pero muchas gracias a todos los follows. Eh, había, una, había una cuestión dentro de las reglas. Tenés que leer la, la característica de ese objeto, pero... Se, se destruyen y se creaban un portal, si no me equivoco, al plano astral o al estilo. O al plano etéreo. Alguno de esos dos era. ¿Alguna aplicación, programa para los efectos de sonido y que la, y la música que sea útil en una partida? Hay una que se llama Watch Together. Watch 2 eh, Que te permite compartir un link a las personas y. Apretar play y se reproduce el audio A la misma vez para todas las personas Lo que tiene es que Si alguien aprieta pausa, se pausa para todo el mundo Lo que sí, el sonido es independiente Así que vos podés tenerlo súper alto Y los demás lo pueden tener Esa está buena eh, Yo uso el audio de Roll20 digamos, digamos, a ver Ahí veo, canjeos, canjeos Gracias a ver, a ver, a ver. estoy llegando. <risa> llegando al DM, malo. <risa> sol en Sol. Hice un voto de pobreza tal que no me puedo suscribir a este canal de Twitch. <risa> Gracias, Sol en Sol. <risa> Leí lo del voto de pobreza, creo que te, te dije algo. El voto de pobreza es una, una forma en la que el personaje tiene de, de crecer dentro de 3.5, de, de 3.5, que se libera de los material, entero de hecho, pasa a ser como si fuera una clase, es una persona tipo una Z que va con, no sé, harapos y nada más está bastante interesante usa reglas de DDI de 3.5 que no, no me las acuerdo como dotes elevadas y cosas por el estilo que están buenas, se las recomiendo si, si lo quieren hacer hay otros similares, hay otros votos no solo está el de pobreza, no me acuerdo a los demás Vaquero ¿Has pensado en dirigir las minas perdidas de Pandermer al grupo de la taberna? Me moría de verlo jugar. La verdad que no. No lo pensé para nada. Porque ya hay, hay tanta gente en el Discord con la mina Pandermer. Puede ser, tal vez. Lo voy a tener en cuenta. A ver lo del mal. Vaquero, pregunta. ¿Te gusta más tirar dados de vida o quedarte con el promedio tanto como máster o siendo jugador? Yo le doy a elegir a lo que hagan. Lo que sí es que si tiran el dado y sale un 1, tiran de vuelta. Y te quedan con el resultado, a menos que sea un 1. Ahí vi el DM malo. Gracias por canjearlo. Es la primera vez que se canjea el DM malo. A ver. Está. Voy a responder la pregunta del DM malo. Un segundo. Ahí voy, ¿eh?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 a rolear sin parar que todas las preguntas de los NPCs sean contra esta persona si no sabe jugar rol se va a notar que sepa que vos sí sabes jugar rol que sepa que se está metiendo en un lugar complicado <coughs> y eh, lo mejor que puedes hacer es hacerle vos el personaje Por, para ayudarlo si querés y que de repente mire la hoja y tenga 8 en todas las características menos en carisma que tiene un 10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 bien Ahí estuvo de, el DM Malo Quiero agradecerle a Sol en Sol Por regalar las suscripciones Muchas, muchas gracias ¡Wow! Veo varias ¡Qué bien! Eh, gracias por hacerlo ¡Qué bueno! Las suscripciones. Un montón Muchísimas, muchísimas gracias Y... Gracias Javi por, por la pregunta del DM Malo Queríamos ver cómo era <risa> Espero que haya estado bien Digamos, ¿dónde estamos? Vaquero, una pregunta Cuando en una partida los jugadores no avanzan la partida con la historia para rolear entre ellos ¿Cómo te sentís? A mí personalmente me encanta Aunque a veces se, se, se, se atrase la historia Yo no tengo ningún problema cuando los jugadores hablan entre ellos De hecho, es, es algo que incentivo si Es algo que charlaba con, con otro DM hace un tiempo Es que al, al ser algo, digamos, entre amigos y qué sé yo Si... Si fuera, qué sé yo, una película, no hay mucho tiempo para que los personajes se queden charlando. Hay algo para hacer, hay, hay algo que, que tiene que resolverse. Pero, como estamos jugando a rol y querés dedicarte una sesión entera, qué sé yo, al cumpleaños de uno de los personajes y charlar sobre momentos pasados, es un, una gran idea y hay que hacerlo. <risa> uh, vaquero, ¿cómo llevas conversaciones entre NPCs? Lo hago más a cinemática, así... Así no, no, no le quito mucho tiempo de jugar a los jugadores Y la verdad que ir cambiando así De NPC a NPC es medio molesto Así que yo lo tiro a medio de cinemática Tal vez interpreta uno Y narre en tercera persona cómo responde el otro O les cuente más o menos de qué va la charla Y qué dijo quién No me parece súper necesario estar roleando 100% los NPC eh, Que están charlando entre ellos Si los, los jugadores que están ahí Obviamente les, tienen la chance de hacerse ahí, a ver qué onda <coughs> Quiero. cuando das objetos mágicos, los das pensando en las cualidades de la party, o das uno al, al azar o los planes antes. Lo digo porque me pasó, de un martillo mágico con requerimiento de fuerza, pero toda la parte tenía menos uno en fuerza. Va, va variando. A veces simplemente eh, doy objetos que me gustan o que creo que van a dar a la. Que digo, oh, esto puede ser bueno para la historia. Y hay momentos en los que digo, quiero que. Quiero dar un objeto mágico para este personaje. De alguna manera. De hecho, algo que pasó en Anurem. Eh, algo que pasó en el lunes fue que le había, había dado una, un estoque a Cal, que era un estoque medio elaborado, medio mágico, qué sé yo. Y él no se dio cuenta y se lo regaló un NPC. Y muchas sesiones después se dieron cuenta que era un arma mágica y ya como que no, les dio cosa a quitárselo, ya es de Eudur. De <ríe> Así que bueno, estuvo genial eso. Ah. <ríe> Eh, las preguntas para el DM Malo se canjean ahí eh, con esos puntos porque tiene que ser una persona mala. Tommy es 15-4. Tal vez hagamos en el futuro un stream de DM Malo Responde. Vaquero, una pregunta. ¿Cómo harías para que un personaje quede herido pero que esa herida no se pueda curar con magia? Por ejemplo, un crítico atraviesa el pecho, sientes gran dolor y apenas te puede mantener en pie. En estos casos le das una herida que le dure un tiempo. O permite que cualquier magia le cure. Y esto ya más depende de cómo querés llevar la historia, ¿no? Porque si es una herida así tan, eh, tan complicada y, y no se puede curar con magia, tal vez se puede recuperar de otra manera. Hay, hay cosas, digamos, que son realmente difíciles de curar. Si, si tiene un agujero en el cuerpo, se va a curar los puntos de golpe, sí, pero no se le va a regenerar el tejido. Las, los impedimentos que tengan por las, por las heridas, los van a seguir teniendo. Si una flecha le atraviesa el hombro, simplemente le, le, le ponen, lo curan, se le cierra la herida sin sacar la flecha, la flecha sigue ahí y tal vez no pueda mover mucho el brazo. Si quieres hacerlo todavía más realista, tenés esa parte. Y, eh, por ejemplo, están hechizos, los hechizos como regenerar, que recuperan miembros perdidos, eso quiere decir que se puede perder miembros eh, y cosas por el estilo. Eh, podés agregarle tirada de medicina a la magia como para, para resolver estas cuestiones también. Mientras eh, mejor la tirada de medicina cuando aplican un hechizo de curación, tal vez recupere más movilidad en la parte que, que recibe la herida. Alex24. Quiero tomar una decisión arriesgada, pero tampoco quiero cambiarle la historia al DM. ¿Qué puedo hacer en estos casos? Esta pregunta vas y le decís al DM. mira, quiero hacer esto... Pero no, no, pero no quiero, digamos, interrumpir tu historia Así, literal Y el DM va a decir Si, vos, si un personaje me viene con esto a mí Yo le voy a decir, de una, a celos Sin problemas, es, dale, vamos a ver qué pasa No importa la historia Es tu personaje y vos tenés toda la, todas las decisiones sobre él Así que para mí, hacer esta pregunta de tu DM Yo creo que la respuesta va a ser la misma Porque de eso se trata eh, Pero, digamos Tomás esa decisión arriesgada, va a ser genial Estoy seguro, digamos, si es algo arriesgado Solo va a generar eh, cosas divertidas. <risa> Ahí veo que están hablando del DM malo. Espero, espero que, no, que no se haya malinterpretado. <risa> Vaquero. Cuando, una pregunta cuando termina Nieblas de Nurem. Si vuelves a dirigir D&D, ¿será en el mismo mundo o creas un mundo nuevo para cada partida? No tengo ni idea. Eh, por ahora va a ser a Nurem hasta que termine a Nurem. Mínimo. Ya sé cuál es el final, tengo varios arcos ahí divididos, hay, hay mucho escrito, pero no sé cómo va a ser en el futuro después de eso. ¿Nos cuentas alguna anécdota sobre las Tortugas Ninja en Carlos Tulu? Esta es una, una aventura que dirigí cuando éramos jóvenes, era un grupo de amigos que estábamos jugando la llamada de Tulu, y la particularidad de este grupo era que ellos... Eh, se creaban los personajes sin decirme qué eran Y después cuando empezamos Y yo creaba la aventura sin decirle qué iba a pasar Cuando nos juntábamos Surgían cosas extrañas eh, Cuando íbamos a jugar la llama de Turo Yo había preparado una No me acuerdo ya de qué era aventura Porque los personajes eran tan, tan extraños Que no pudimos seguir el rumbo Pero ellos eran el Grupo de fanáticos de las Tortugas Ninjas Cosplay de las tortugas ninjas, cada uno se había podido comprar el disfraz de las tortugas ninjas de las películas de, de live action y lo tenían firmado por los actores de voces. Y la anécdota la, la que me acuerdo ahora es que había abierto otra pizzería en Bar, y el Y el, el como el. lo que decían de las tortugas ninjas era como recuperaron un. tipo un folleto. Y en el folleto se leía, eh, nuestra pizza no es de, la, de las cañerías o algo así, haciendo referencia a que las tortugas ninjas veían ahí abajo. <ríe> y estos se enojaron mucho y fueron a, a, a sediarle la pizzería. En bicicleta, porque no tenían <ríe> vehículos ni nada. Eh, obviamente disfrazadas las tortugas ninjas. Eso fue un asedio a un local Estuvo buenísimo Fue un combate así, medio simple Y en un momento habían ido como un, a una convención De cosplay Y lo que siempre hacían en estos lugares Era ir a buscar a los Power Rangers Y agarrarse a piñas con los Power Rangers Porque las tortugas niñas son mejores Y contra toda la gente que esté disfrazada de Destructor De Shredder Que no me acuerdo no me acuerdo mucho de eso eh, Digamos, sigamos, sigamos Vaquero, pregunta. Si en una mesa sería. Un personaje hace un meme. ¿Cómo le dices que sería mejor? ¿Cómo le dices que sería mejor hacerse otro personaje o no dices nada? Y esto desde el punto de vista tanto como master y como player. <coughs> Yo, como meme no diría nada. Como jugador habría que ver, digamos. Lo cierto es que los personajes. Cuando. No importa en qué juego juegue, que empiece, ¿no? o no importa donde sea que estén. El personaje. Cuando empiece va a ser de una forma. Va a ser. Este meme. Pero a medida que le pasen cosas. A medida que avance el juego. Va a cambiar. De hecho hay un... Hay un cómic. Que me acuerdo ahora. Que, que era un... Un Fearwalk. Bárbaro. Que fue criado en un circo. Entonces. Él era malabarista. Y está todo vestido de payaso. Ese era el personaje meme. Era el Fearwalk este. Bárbaro. Que peleaba con, con... los pinos de malabares. Pero después. Esa, esa es la sesión 1. Así arranca. Y todos riéndose. Y después dice tipo. Sesión 50. Está a punto de morir el bárbaro aplastado En un momento súper épico Otro personaje le confiesa su amor Él dice que ya lo sabía Como que se ven bien las diferencias ahí Que el personaje empieza como una sola cosa Y termina siendo otra Así que si viene con un meme Va a ser el meme un ratito Al principio y después tal vez alguien se lo va a acordar Pero conforme pasó la aventura Se terminó todo y cambió Sigamos, sigamos, sigamos Vaquero, ¿a todo esto volverán a hacer la taberna responde? Sí, de hecho va a volver dentro de poco Porque eh, No sé si la taberna responde O respondiendo a Nurem, alguno de esos dos será que va a volver dentro de poco Vaquero eh, ¿Has dirigido aventuras oficiales? Sí, ¿cuál es tu favorita? No me acuerdo eh, Tal vez, encima Esto me lo hicieron varias veces y yo me quedé pensando En las aventuras oficiales que dirigí y, y tal vez los hice En, en versiones anteriores Eh Sé que la de la Estrada de está muy buena, la de Strad está muy buena, y no me acuerdo las otras, pero... Everron también me interesa mucho por el setting, está buenísimo, Ravnica también, es un setting urbano, en un mundo lleno de magia, para la gente que juega Magic, la ciudad de Ravnica, le hicieron un manual entero de DD y el manual está buenísimo. Eh... Nota 122, Lion, te copa Dark Souls, sería genial una aventura Aunque sea un one shot La verdad que al Dark Souls solo lo vi Y entiendo qué es lo que sucede ahí Pero nunca lo juego Me encanta, me encanta la estética que tiene Esos es, juegos, hay otro que se llama No me acuerdo el nombre Algo Born Y los monstruos que están En el Dark Souls están buenísimos Que sea así súper difícil y, y realmente un desafío es, es algo que realmente me gusta esos juegos me encantan, pero nunca los jugué ah. Ahí veo toda la gente Ahí veo todas las respuestas a, las, las reacciones al DM malo Espero que les haya gustado A ver, a ver, a ver Sigamos, sigamos, voy a buscar Preguntas, espero no perderme nada Muchas gracias a todos los followers que estuvieron llegando Sigamos, sigamos, sigamos. Gracias ahí de nuevo por las donaciones, las estoy leyendo ahora. <risa> Gracias, Javi, por la. <risa> por, la, <risa> por, la <risa> por la pregunta del tema. la verdad que fue divertido hacerlo. <risa> uh, si, algún, si algún día juego una aventura oficial, ¿pensarán hacer una encuesta para elegirla? Repito, María de verlo jugar Pandalor. Tal vez, tal vez. No están los planes. Ah, está, hay otros planes como jugar one shot de otros juegos, eso seguro vamos, <risa> uh, Vaquero Pregunta, ¿a cumpleaños de personajes ¿Tú le pones cumpleaños o los personajes que creas Cómo los haces o cómo lo interpretas? La verdad que eso es responsabilidad de los jugadores Cuando te eh, dicen Si quieren hacer algo relacionado con cumpleaños A veces, si sí, Recuerdo un, un par de veces donde no lo hicieron Y yo se los recordé a ellos, tipo entre todas las cosas que te acordás hoy, la semana que viene es tu cumpleaños. ¿sí? Como que le das al jugador la oportunidad de, de tener algo de rol personal. Una vez lo que me pasó es que le hice eso a un jugador y me dijo, no, no, es mi, no va a ser el cumpleaños. Faltan como siete meses. Ah, ok, bueno. Vale. Así que tal vez pregunta. Pero una de las cosas, cuestiones de los cumpleaños es que tenés que tener, armar un calendario. Podés usar el mismo que tenemos ahora, cambiar el nombre a de la semana si querés o a los meses. Pero armar un calendario y llevarlo... Eh, es bastante molesto por parte de DM Porque es un montón de información para, para organizar Pero si lo haces Y tenés un, te un un sistema, genial <risa> Urdra, ¿Cómo puedo ser DM malo? <risa> Pero a, acá está la razón Un jugador nuevo quería romperle los brazos a otro personaje Y la situación se volvió incómoda y rara Bien, acá no tenés que ser de malo No hace falta Acá tenés que detener el juego y decirle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 Estamos jugando una campaña y quiero hacer un one shot. ¿Qué consejos me das para llevarlo a cabo? Tenemos un video entero de one shots. Ahí hay una buena lista de consejos. Para mí es súper importante esto. El one shot tiene que durar una sesión. Así que no hagas algo súper elaborado. Trata de que todo se resuelva en esa, ses en esa sesión. En esas pocas horas de juego que tienen se tiene que resolver todo lo importante. Por lo menos la parte principal. Después si quedan cosas sueltas no importa. Pero lo importante se tiene que resolver sí o sí. Así que trata de que... Eh, no solo preparar muchas cosas elaboradas, sino que a la hora de rolear no expansas mucho. Porque todo se tiene que dar dentro de unos límites bien marcados, que es el tiempo de juego que tienen. Eh, vaquero, puedes intentar hacer la voz de Baggins, pero a tu forma. Ay, no me acuerdo la voz de Baggins. Qué terrible, no me acuerdo la voz de Baggins. Te la debo, te la debo para el, para el próximo DM Responde. <risa> eh, le voy a escuchar y le voy a preguntar a cómo hace Nota 122. ¿Cuánto metaroleo se debe permitir una mesa con experiencia? Yo lo que le digo siempre a mis jugadores cuando hacen metarroll es... Esta charla que están teniendo ahora, ténganla dentro del juego. Y lo, es algo que vengo haciendo hace mucho tiempo y hace poco me di cuenta que mis jugadores no hacen más metarroll No existe... No, no hay metarroll en el juego. Tal vez en algún combate alguien se acuerda que otro tiene algo, pero es mínimo en comparación a, a lo que pasaba antes que se quedaban horas charlando antes de tomar una decisión de decir a la derecha y a la izquierda entonces con eso de que incluir todas las, las charlas dentro de, de. Dentro de la aventura, se generó mucho, muchísimo diálogo entre ellos. Muchísimo diálogo entre ellos. Y. Eh, esto se empezó a aplicar en todos los juegos. Así que ahora se perdió la costumbre del meta-roll. Pero. No es algo malo tampoco. A veces. Alguien se olvida que tiene un objeto o que habló con alguien y otro dice, che, pero vos hiciste esto. Ah, cierto. Bueno, no pasa nada. Ahora, si lo único que hacen es metajuego, no hace falta. O sea, podés doblar la pantalla del DM y ponerte a charlar con tus amigos sobre lo que estaban haciendo y nada más. No, no. Y si solo van a hacer metajuego, cambia muchísimo. Los dos, ese extremo está mal. Pero un poquito metajuego no le hace mal a nadie. Tommy, 15-4.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 Lion, a Links Reviewer Es un español que hace partidas de rol entre otras cosas Pero tiene una forma de más tirar muy pelada Sí, vi varias cosas que hizo Sé que estuvo en Memeverso él eh, Tiene un canal de YouTube gigante Donde hace de todo No vi muchas partidas de él T Tendría que hacerlo porque ahora que lo decís Me doy cuenta que no lo vi dirigir Vi a, un, a los otros dirigir eh, Que, que los, los encuentro más seguido tal vez eh, Le voy a prestar más atención Vaquero, ¿algún día narrarán un video de resumen de Anurem? Como de los... ¿Te resumas y nomás? <risa> no sé. No, no, no lo había pensado, pero lo anotamos. <risa> sigamos, sigamos, sigamos. Carlos. Acabo de llegar de pasear al perro. <risa> Duda en el anime. Doctor Stone, hay un capítulo donde tiene que conseguir azufre. Ácido sulfúrico y ese tipo de químicos que son letales... a un Lago con gases tóxicos Tuvieron que ingeniarse unas máscaras de gas Vos como Demeneverron, ¿cómo podrías una quest así Siendo que hay un artífice alquimista en la party? <ríe> eh, uf. Es una consigna, no es una pregunta Si hay un, un, una, un artífice alquimista Lo que puedes hacer es eh, Explicar todas las cosas estas peligrosas que tiene que conseguir y tal vez hacer una tirada de alquimia o de herramientas de alquimia para que sepa que van a necesitar protección para ir a este lugar. O, o, que, o que encuentre información sobre lo peligroso que son estas cosas en o sea, algún libro de artífice o de alquimista. O incluso que él tenga alguno de, de estos materiales y diga Che, no podemos ir así nomás acá. Tenemos que conseguirnos máscaras máscara para todos. O... Oh. Incluso que ella tenga máscara. Chicos, o hay que ir para allá y se pone la máscara. Y tal vez los demás empiezan a sospechar eso. Eh, algo así haría yo. Eh, sigamos, sigamos, sigamos. Pai, me recuerda al personaje de War. <risa> le voy a decir el eh, Sigamos, sigamos. Vaquero. Una pregunta. Si un brujo rompe los lazos con su patrón, ¿qué le darías... Esto no es de idea, pero es un sistema parecido Y bueno, tiene los lazos con el patrón Se queda más débil que un NPC Y quisiera que pudiera Seguir peleando, pero no sé qué darle Acá no recuerdo Esta charla la tuvimos con Luciana hace un tiempo digamos ¿Qué pasaba con el vínculo con el patrón? digamos eh, ¿Cómo es el, el pacto? Cuando hacen el pacto ¿El patrón le presta su magia Al brujo? ¿O se la da? Lo que cambia esto es que si solo se la presta rompen el lazo, si sí pierde la magia. Pero si eh, le, le da la magia y mantiene el pacto, rompen el lazo, deberían mantenerla. A mí me parece que es más como la segunda, porque eh, si no se parecen mucho a los dioses con los clérigos, esas cosas que mientras mantengan la devoción van a recibir los favores de los dioses. Pero puede haber otras formas de hacerlo. Si, si rompió el pacto con un patrón, algo copado que podrías hacer es que aparezca otro, que se entere que esta persona, digamos, decidió no seguir más a esta cosa. Y le ofrezca, che, bueno, ahora que, ahora que estás libre, digamos, ahora que no tienes trabajo te ofrezco otro. Eh, o si no, tip, algún tipo de misión más introspectiva y, y que sea de, de otro... Otro, tal vez hacerse cleric y cosas por el estilo que pueda llegar a ganar. Hay que ver cómo es esa parte. Para mí, la pregunta principal es cómo se hace el pacto. Y ahí es donde te resuelve muchas de las cosas. <coughs> Lion, Carlos. ¿Tuviste PS1? ¿Jugaste Pepsi Man? No, no tuve PS1. Pero jugué Pepsi Man. Eh, fue divertido un rato largo. <risa> Vaquero, una pregunta. ¿A veces series animadas, monitos chinos o monitos chinos.? ¿O no monitos chinos? ¿Cuáles has visto? ¿Recomiendas alguna ¿Has visto Avatar? La de los elementos, no la de los aliens de azules No sé nada de los monitos chinos Veo series animadas, una de mis favoritas es Gravity Falls De hecho hoy me estaba acordando que Me dieron ganas de verla de nuevo, es excelente Avatar, la leyenda de Aang y Korra Me encantaron las dos, están buenísimas Estoy muy contento que ahora van a sacar más cosas eh, Cada vez que Me acuerdo cuando las vi Aang en aquel momento dije Uy, estaría bueno poder rolear en ese mundo Obviamente no como era nuevo no existía un sistema Y en Day era medio complicado porque La magia no es tan elemental como, como para imitar lo que hacen ellos ahí Pero después salió Corra Y había como mucho más desarrollo De la parte de, de control Eso estuvo genial eh, Pero sí, aguante Avatar Cualquiera de las dos Ahí veo que están llegando las advertencias. Vaquero, ¿qué sistema usarías para jugar en Harry Potter? Hay sistemas creados por gente No me acuerdo cuáles son pero hay uno de hecho que está bastante aceptado entre la gente que eh, está muy atenta a Harry Potter Y habría que buscarlo, pero está ese, yo usaría esos Porque, real Buenas, buenas Vaquero, si fuera una raza de D, ¿cuál serías Yo creo que sería nano, como que no tengo muchas más opciones La nariz, roja y grandota, la barba Soy alto, pero creo que sería un enano Vaquero, ¿en Daddy te gusta más alta fantasía o te gusta más algo gótico con poca magia? Depende, <risa> depende como cómo sea el... Es más, es más en el momento de crear la aventura, de jugarla. Eh, he jugado varias. Jugamos eh, algo más gótico y oscuro cuando hicimos la partida de Darkest Dungeon. Eso estuvo genial. Ahora estamos jugando más... Eh, eh, Alta fantasía, con, con mucha magia, y criaturas mágicas, y razas extrañas. Y está buenísimo. Eh, eh, depende cómo lo sientan en el momento. Si fueras una clase de ID, ¿cuál serías? Yo creo que sería un bardo. Me gustaría ser un mago, pero creo que sería un bardo. <risa> eh, Vaquero. ¿Ha jugado algún personaje meme, aparte del draconio de y la gárgola? Sí, no me acuerdo ahora. La Draconia de Echi que jugamos en, en el one shot de... El Crónicas de un Barro, estuvo re divertida jugarla. La fase es genial. Ajá. Ajá. A ver, espera un segundito. está hablando de producción. A ver, a ver, a ver. Estoy buscando preguntas. Darío, a nadie. Acá se habla solo de juegos de rol y principalmente se habla de juegos de rol. Sí, es, es la, la idea. Eh, es todo el canal de sobre juegos de rol. CX009. ¿La multiclase es a partir de nivel 2? Sí, por una cuestión de que para hacer multiclase vos tenés que subir de nivel. Y el mínimo requerido para, para tener dos clases diferentes son dos niveles. Así que ahí podés hacerlo. Vaquero, ¿recuerdas alguna ocasión en la que un personaje pidiera deseos? ¿Qué pidió? No. Va, sí, el final de la última aventura. Eh, fue como... En el final de la aventura esta que jugamos, de hecho esta de la de los 50 años y qué sé yo, al final ellos estaban en... Tenían que tomar una decisión, la opción de hacer cosas o quedarse como guardianes de un templo importante. Y antes de decirse guardianes decidieron hacer otra cosa Y eh, cada uno, por su parte, decidió ir, separar, separar el grupo e irse a otro lado a hacer otra cosa Y, y era, era muy personal lo que decidió cada uno El personaje de Bachi decidió ir al mundo de los muertos a rescatar a Beltari. El personaje de Luciana que había muerto y quería, quería recuperar su alma el personaje de Agustín decidió viajar al plano de las sombras a recuperar el alma, el su amigo perdido. Que ya estaba muerto, pero debido a unos sacrificios que tuvo que hacer cayó en el plano de las sombras y fue a, a rescatarlo. El personaje de Max decidió ir a buscar a su hermana. Así que eh, su deseo fue estar, eh, llegar cerca de ahí. No eran deseos así como voy a pedir exactamente lo que quiero, no, eran, eran... Era más eh, una ayuda para lograr lo que ellos querían. Y el personaje de Luciana como que no estaba bien decidido, pero le habían ofrecido ser el, el archidruía, del círculo de druida original de ella. Y, y la empujaron a ese, ese portal, ¿no? No, no se metió solo. Porque era alto, que no paraba de hablar. Eh... Nota 122. ¿Sos de los máster que miente con los dados según la situación? ¿O los dados son sagrados y se respetan más que a la, la madre? Va variando. Yo como juego con pantalla de M... Me, me puedo dar el, el lujo de, de... Modificar los dados o no. Lo cierto es que trato de mantenerlos... Por una cuestión de, de... respeto. Entre comillas. Así lo entiendo yo. Pero a veces sí tengo que modificar los dados porque... Siento que... Fuerzan decisiones en la historia... Que... Que no quiero que pasen. Y como ellos no saben que tengo... Ya fue. Genial. <ríe> eh, pero en el combate... Trato de ser lo más justo posible. Cuando les pego, les pego. Eh, lo pueden ver en, en, en la aventura de Anurem. Estamos jugando en muchos de los combates. Reciben críticos los jugadores en el primer golpe y, y dicen: ¿Por qué? Y cosas por el tiro. Eh, eso está bueno. Uh, un montón de follows. Gracias por todos esos follows. Sigamos, sigamos, sigamos. A ver, a ver. Vaquero, volveremos a ver historias de la taberna. Será pronto, lo hará, Bachi. La, esos videos dependen de cuántas historias encontremos en el canal de Discord, así que cuando surjan todavía más historias, para la gente que, que se está uniendo ahora o bueno, no ve, tenemos un canal de Discord, están los links por ahí, y parte, una parte del canal de Discord es Historias de la Taberna, donde pueden contar historias de sus mesas y cosas por el estilo, y hacemos videos sobre eso después para YouTube, así que pueden hacerlo. Vaquero, ¿para cuándo el proyecto es secreto? Está, está en construcción. Es, es algo bastante grande para nosotros. Así que está en construcción. Ya, ya va a volver. Darío Anabia. ¿Qué opinas de la saga de videojuegos de El Diablo? Me, me encantó. Yo jugué mucho Diablo 2 en su momento. El Diablo 1 estuvo divertido. El Diablo 2 estuvo genial. Y después, para cuando salió El Diablo 3, yo ya había perdido interés. Sé que ahora o salió o está por salir o está en producción El Diablo 4. Eh, pero lo, me gustaba mucho el sistema que tenía El Diablo 2 para jugar. Era, era bien... Era simple el juego, era tipo hack and slash, vas matando monstruitos Pero um, Lo que tenía interesante era el mundo que se podía jugar Vaquero, ¿has usado mitología latina Como azteca o maya para Una aventura cómo fue? Sí, de hecho Usamos Un Uy, ya son las 11 Para Anurem. Eh, usé De hecho una, una eh, mitología De esta parte del mundo, ¿no? Y estuvo buena estuvo buena No pude Decir el nombre bien Porque eh, no, no hablo Nahual Creo que se dice Pero traté de hacerlo Lo mejor que pude Y me gustó mucho usar eso De hecho es algo que eh, En, en Arunen trato de tener Más en cuenta, usar mitología de este lado Porque No, no es algo Común en, en mis partidas, siempre eran eran más mitologías del otro lado, Europa, eh, China, Asia, toda esa parte, y creo que es buen momento de hacerlo. Alex24. ¿Creé un personaje para un one shot? ¡Eh! Hey, gracias por los cheers. ¿Qué pasa, <risa> ¿Qué onda? <risa> Todo bien. Eh, Alex24.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 Porque preferí darle a los dados un poco más de, de, de importancia. Y eh, no creo que volvería a jugar sin dados. Por otro lado, depende del sistema y lo que estemos haciendo. Eh, vaquero, ¿veremos de nuevo el barrio de la taberna? Sí, sí, señor. Va a haber más videos del barrio de la taberna. <risa> ¿Cómo fue, el cumple de lu ¿Qué le regalaste? Le regalamos algo que hacemos en el grupo. Eh, ¿Qué pasó? Ahí está. La producción me está. Está contando algo. Está escribiendo. Ok. Bueno. El regalo de lusto. Bueno, lo que hacemos en el grupo es. Eh, hacer un. Entre todos ponemos un poco de plata y compramos unos regalos. Lu está, está como queriendo pintar, así que le regalamos un. ¿Cómo se llama? Un bastidor, me parece. Es un, un lienzo. Le regalamos un librito, ella sí tiene un montón de libros, le gustan los libros, es un diccionario de insultos. Le lo regalamos a modo meme y resulta que le encantó, no paró de reírse en toda la noche, estuvo buenísimo. Y un juego de mesa, le regalamos el Musa, que es un juego re lindo, te los recomiendo. Para jugar en, en, en grupos grandes se puede, solo tiene cartas, está buenísimo. Y una lapicera que tiene un, un perezoso. Lu tiene la costumbre de que en los cumpleaños hace actividades. Eh, en el cumpleaños anterior no había pasado nada, creo que era, comimos unas hamburguesas en un lugar. Pero en este quería una actividad, como además está todo reducido por el coronavirus, éramos poquitos y e hizo un escape room en su casa. Eh, teníamos que resolver el misterio de Carmen Sandiego que se robó una sobra de arte, eh, unas obras de arte, unas horas de arte. Y había que resolver acertijos, este, había pistas, había cajas cerradas con cinta, que solo las podíamos abrir si teníamos las contraseñas. La verdad se las super ingenió y tardamos un rato largo en resolverlo, estuvo divertidísimo. Y cuando lo resolvimos, abrimos la caja fuerte y estaban las obras de arte, que eran unos imanes con las obras de arte impresas. Así que nos llevamos imanes para la heladera. Re cool, estuvo buenísimo. Y un montón de comida. Uh... Vaquero, ¿has viajado a otro país? Cuando pase la cuarentena viajarán todos como grupo para hacer algo, algo en un país. Viajé a Chile eh, una vez, estuvo genial. Pero no, no, no fui a nadie, a ningún otro Y estuve en Santiago un, unos días. Eh, sería lindo poder viajar a otro país así medio de voluntad, pero bueno, está caro. Si fueras a Europa, ¿a qué país iría? A mí me gustan los países de Europa del Norte, los más fríos. <risa> eh, y tal vez... Eh, Noruega y Si sí, sí, es más, digamos, del sur No sé Hay, hay lugares donde me, que me llaman la atención Por ejemplo, en Francia hay un pueblo Una ciudad que se llama Carcassonne Que tiene un montón de castillos De hecho hay un juego de mesa con ese nombre Tiene un montón de castillos, sería lindo ir a visitarlo también <ríe> vaquero. ¿Cuál se... <ríe> vaquero ¿Cuál sería tu sueño a corto y a largo plazo Tanto dentro como fuera del rol? Creo que el... el... <ríe> El sueño, digamos, a largo plazo sería... No sé. En cuanto a lo que es Roll... Va, va a estar directamente ligado con la taberna de Roll. Me gustaría, digamos, que la taberna crezca. Ah, hay... Hay... Muchas cosas que están sucediendo... A, a, tipo Atrás de cámaras de la taberna. Que de a poco se van a dar. Pero va medio lento. Y va lento por una cuestión de que queremos que salga bien. No porque sea algo... Algo que nos detiene Queremos que salga bien y tenemos una velocidad marcada eh, Pero probablemente a largo plazo sería digamos, Que la taberna crezca y tener tal vez Un stream más seguido, que haya Más cosas para ver y demás eh, A corto plazo Creo que llegamos a los 7000 ahora, ahora creo que son los 10.000 Vamos a ver qué, qué sería eso Listo, termine Lo, Después los sueños más personales son como Tener eh, La posibilidad de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 Nuestro, si van, está en material de campañas Pueden encontrar un montón de cosas gratis Para usar para sus aventuras Y cada tanto nos comparten Imágenes de mapas Ahora el que recuerdo de los últimos de señor de ahí Que compartió unos mapas que están geniales eh, Ese te lo puedo recomendar para hacer mapas Sigamos, sigamos, sigamos Memphis Star -Lich. ¿Qué pasa si la voz de la razón en un grupo No... ¿Qué pasa si la voz de la razón en un grupo no el menos cuerdo? ¿Qué pasa si la voz de la razón de un grupo no es el menos cuerdo? Estoy confundiendo esa pregunta, no sé. Eh... ¿Qué pasa si la voz de la razón en un grupo no el menos cuerdo? Perdón, me no, estoy confundiendo yo la pregunta, creo. No, no puedo, no, no, no me sale. Uh... Carlos, ¿cuál, cree que es, ¿cuál crees que es el aspecto más difícil a la, a la hora de ñoño? No entiendo. Tampoco. <risa> no me sale. <risa> uh, ay, no me sale. Bien, bien, bien. Ah, a la hora de rolear un draw. Y me imagino que depende mucho del setting, porque si hay, digamos, una cuestión de, de racismo básico, va a tener todos los problemas de de que ser una persona odiada por la sociedad solo por haber nacido como es, sin tal vez justificación que vos le hayas dado a nadie eh, después está la, la luz del sol, <ríe> bastante molesto que 12 horas al día una cantidad de horas al día veas mal y sea molesto eh, sospecho que es Carlos ¿crees que es bueno cambiar el stats o habilidades para los enemigos a los enemigos para evitar metarroll. ¿Cómo se evitaría el metarroll? ¿Cuál es el problema acá? Eso es lo que no entiendo. Yo le cambio de stats a los enemigos todo el tiempo. Incluso a veces dentro del combate. Porque no siempre le calculas bien a lo que estás haciendo. Eh, a veces para, para poco o para mucho. Digamos. A veces hacen demasiadas cosas o muy pocas. Así que como que hay que variar. <risa> eh, pero yo lo recomiendo cambiarlas todo el tiempo. Lo del metarroll no sé cómo hacer. para Ah, tal vez las personas conocen los stats de los monstruos. Eso ya es más una cuestión de grupo chicos Decirle, chicos, bueno ¿Quién tiene esta información? ¿Vos o tu personaje? <ríe> ¿No? Esas cosas son importantes Así que A ver Pero mira la pregunta de Memphis Esta la última pregunta de noche, parece ser Ah, ¿qué pasa si el loco del grupo Es la voz de la razón? Lo que creo que va a pasar es que todo lo que sigue después de que digan lo que están diciendo va a ser genial. Si, si, si todos tienen que, que darse vuelta y ver a esa persona que está extremadamente loca hace meses porque viene con esta persona durante mucho tiempo. Se dan cuenta que está algo bueno está pasando. ¿eh? Yo creo que tienen que hacerle caso y ver qué es lo que tienen para decir. Más seguido de hecho, no solo en ese momento, sino que cada vez que surja otra discusión.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 Los anuncios, llegamos a los 7000 de nuevo Vamos a hacer un sorteo Vamos a sortear unos dados Para la gente argentina y para todos eh, Vamos a sortear unas Claves de Steam para que puedan comprar juegos Y esas cosas Así que Veo que nos canjearon el, el raid, así que mientras preparo el raid Voy a dejarlo con el otro, muchísimas gracias Por todas las preguntas si estuvieron buenísimas El miércoles que viene es de creación de mundo eh, pueden sumarse Gracias de nuevo por todas las preguntas y los dejo con el otro un instante mientras preparo el raid.